Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Puerto de Novorossik Esta vez vamos a salir con nuestros tanques rusos 6.3 es el BR de salida Bueno, el IS-1 es lo tengo ahí Ya en el vídeo anterior, ya tenía ya las cargas huecas Y estamos avanzando poco a poco, fuleando nuestro querido tanque una sola, una sola zona por conquistar, como digo siempre un auténtico suicidio este escenario. Aquí hay mil sitios donde esconderte entre hierros, chatarras, casas, en fin, es complicado. Hay que ser listo. Venga, ¿qué pasa? Compi, venga, venga, ¿quieres pasar por ahí? Pues venga, pasa. Venga. No vaya a ser yo que te lo impida. Venga, vamos. Yo prefiero avanzar un poco más y flanquear un poco más por la parte derecha, no irme directamente con este carro ahí al meollo soy consciente del poco blindaje venga eso es un bmp o un pt no ahí está ahí, suena cafetera totalmente reconocible bueno pues lo dicho prefiero meterme poco a poco por aquí el escaso blindaje que tenemos no no es, además, es, es un cazacarros con torreta móvil es verdad, no lo había dicho en anteriores vídeos muy pocos cazacarros tienen torreta móvil como este y nada, aquí avanzando poco a poco hacia la zona, a ver que parece que ya la están pisando tanto unos como otros poco a poco, a ver, vamos a ir casi de frente un pelín hacia la izquierda venga fuego de artillería a tener cerrada, venga, poco a poco venga, vamos a ver a asomarnos por aquí, a ver qué pasa por aquí a ver, a ver, a ver, que me encuentro va qué es esto vaya, hombre <ríe> el primero ¿Eh? por un momento pensé ah, no puede ser que esté aquí no puede ser, venga, pues nada, era un panther y ahí, ahí vamos a ver por ahí delante, eh, Que se mueve ay, ay, qué es eso qué es eso ¡Bah! he fallado el tiro, no me jodas Venga, esa marca. Eh, cuidado. Ah, M41. Lo dicho, somos muy blanditos. Ahí el tío se escondió del cadáver. Muy bien, bueno, vehículo de apoyo, adelante. Pues nada, joraba mucho volver a salir, pero es lo que hay. Venga, vamos. Vamos prácticamente al mismo sitio. Es buen lugar. No me gusta exponerme tanto... Mmm, en un escenario como este ahí justo en todo el meollo siempre es bueno con este tipo de vehículos si no tienes un buen blindaje vaya, el enemigo ha tomado la iniciativa. Vaya, enemigo toma la iniciativa no es ponerte mucho y poco a poco ir avanzando lo dicho, tienes que conocer tus virtudes y tus limitaciones venga, vamos poco a poco al mismo sitio, avanzando la zona a es de ellos ni me había coscado. 250 está bien, 170 es la medida de un cuadrante, así que 250 vamos sobradito, porque aquí va a ser difícil que le zurremos a un tío más de 400 metros, muy, muy, muy difícil. Aquí prácticamente esto es a cara de perro, a poca distancia, venga, acercándonos a, venga, ahí, ahí, tanque pesado, tanque medio nada venga y hay más compañeros, venga ahí zurrando venga ahí está, esto qué es un T-34, un gatito y las bombas, a ver Buah. los dos han quedado, vamos, hechos hechos fue venga, joder, me han caído las bombas encima bueno pues, a ver, a ver, a ver, pues soy yo el que está más cerca de A tengo un tanque pesado ahí a la izquierda joder ha reventado toda la zona esas pues son tres o cuatro bombas que han caído ahí venga pues poco a poco vamos vamos vamos vamos poquito a poco venga ahí a ver si es verdad que todo eso que está cayendo ese tanque pesado Venga, la calle no me jodas vamos venga venga artillería ahí venga venga que no me vean a poco vamos a intentar cubrirnos con aquí con los cadáveres venga este compi ahí está tomando a venga rapidito tomando la zona y nos largamos en cuanto podamos venga vamos a ver venga disparos disparos a ver echando un ojo por aquí venga capturada la zona ah, que es eso ah, me ha visto no me ha visto no lo sé a ver por ahí perfecto va ah, ese tiger H1 ha caído perfecto bah. Con esta carga hueca ha sido posible Pero si le tiro un proyectil perforante con ese ángulo de inclinación Que ya el proyectil posiblemente hubiera rebotado Pero eh, con la carga hueca ha entrado Me también, también cuenta mucho que el blindaje lateral de un Tiger H1 mmm, No es gran cosa Venga, poco, y tampoco, venga, vamos Ay, Pobrecillo, no puedes, claro, claro Si es que de motor vas todavía muy virgen Venga, bueno, ya llegará el día que te tengas a full el cuerpo Venga, vamos poco a poco Muy bien, bueno, hemos conquistado A Nos hemos cargado ese Tiger Y venga, vamos avanzando poco a poco El flanco que tengo por la derecha Está más poblado, va más gente por ahí Venga, vamos a por el flanco izquierdo Venga, vamos avanzando en abanico Un antiaéreo por ahí Creo que es el nuestro No sé si es el nuestro o es este de ellos No, no Lo tengo a la derecha, es ese camión no, no, no es nuestro, es de ellos Venga, por aquí no veo nada Avioncito nuestro que pasa sobrevolando Y esa marca justo al lado del Del agua, venga, ese tanque Pesado, ¿eh? por ahí hay disparos Pero claro Es bastante difícil aquí ver algo entre tanto amasijo de hierros, casas, vagones de tren, en fin, ahí está la dificultad. Bueno, A es nuestra, si algún pájaro ahora mismo se le ocurre pasar por aquí, no es mal sitio para esperarlos. Esta partida está bastante igualada, pero la zona a es nuestra, ellos están perdiendo los puntos y avanzamos poco a poco, pues podemos ir. Haciendo nuestra partida, poco a poco. Venga, ahí vamos por delante, estupendo. Muy bien. Venga, esta parte de aquí. Está muy virgen aquí, ¿no? Es raro que no haya nadie. Un vistazo rápido. Como siempre, jugándonos un poquito. No jugamos. No vemos nada. No significa que no estén. Venga, mi compañero dispara. ST34 disparado por ahí. Esa marca. Un pelín más hacia mi izquierda Pero no veo, no veo nada No No veo nada Bueno, como siempre voy marcando que sea con el cursor Con el botón izquierdo del ratón en este caso Y así poco a poco voy colocando el cañón Justo en el sentido o en la posición a, a la que miro así que si en un momento dado ves a un enemigo aparecer solamente tienes que cambiar rápidamente a la visión del artillero y zurrarle es una recomendación, como siempre, vosotros cada uno, pero yo por ejemplo, para que miras a un lado si el cañón tuyo no te acompaña tienes que ir siempre marcando para que tu cañón te vaya acompañando si, si sabes o presientes o sabes por alguna marca que puede haber algo ahí, entonces siempre es bueno tener el cañón apuntando en esa dirección a la que observas, bueno, es mi consejo yo lo hago siempre y... Bueno, es eso. venga, disparos y no, no suele ir mal, venga, esa bomba algo había ahí cuando se ha soltado ahí sus petarditos venga, vamos a ver ¿Ve? ahí se ha visto algo no, un poco más cerca pero no nadie ha marcado eso nadie ha marcado nadie ha marcado eso que sea que me ha parecido ver a ver a ver, a ver. esto está demasiado despejado y por ahí es la zona donde la avión tiró el avioncito y donde por ahí. Eh, ahí está. Es eso. Ahí. Marca, marca, pues bien. Ahí está un Panther. Un bicho de esos raros, como digo yo. Bah, nada, rebote. Venga, recarga rápido. Venga. Ha rebotado en el, en el inclinado. Venga, vamos a ver. Ahora, ahora, ahora. No te muevas. Venga ya, macho. Joder. Es que le ha dado una viga. Venga. Vamos a escondernos rápido. Ya estamos recargados. Ahí está. Párate, va ah, de lateral. Muy bien. Ahí, ese es el sitio. Ahí está, perfecto. Que me acuerdo del nombre completo de ese cazacarros sí. Es bonito. Es raro y a la vez es bonito. Pero no me gusta, Estoy muy lento. Venga, ojeando el horizonte. Ahí está el cadáver. ¿Eh? Ahí he visto algo moverse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Eso era un antiaéreo. Muy bien, pues casi se me escapa. Un poco más y no le doy. Venga, eso es una buena advertencia. Más de uno habrá visto que por ahí el que pase ya se la juega. Bueno, está todo demasiado tranquilo eh, Esto está casi, casi liquidado Muy bien, muy bien Venga, esa marca, ahí F5 bueno, muy bien La victoria es acerca, es cierto Bueno, ¿qué es eso? Antiaéreo, aquí a la izquierda A ver, a ver, a ver Venga, eso está casi ganado Vamos a esperar que nos maten justo aquí al final. Venga, a ver. Nada, nada, nada. No veo nada. A ver, a ver... Puede ser ese. Que dispara. Venga, eso está ya prácticamente terminado. Pues muy bien, hemos tomado la zona. Hemos destruido unos cuantos enemigos y ya solo a esperar el final venga esto está, esto está terminado ay muy bien pues nada solo los dos han matado una vez hemos salido con el y de apoyo y estupendo venga pum, pum, pum. venga cuanto más agujeros en la pared no pasa nada eh compi eh estamos ganando eh venga compi hemos ganado venga misión cumplida <ríe> muy bien Escenario en eh, puerto de Novorossi con una sola zona y visión cumplida. Se activó en el equipo 22.134 objetivos terrestres destruidos y la investigación completada en las orugas. Venga, la compramos 4700. Poco a poco vamos fuleando. Y ahora, ¿qué? Proyectiles. Pues Venga, la suspensión. Pues nada, esto ha sido todo en el puerto de Novorosis, espero que os haya gustado la partida, acordaros daros muchos likes, la mejor manera de apoyar el canal. Y recordaros abajo en la caja de la descripción, enlace, Discord, cuadrón Ibis, Instagram, Facebook, el enlace de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Nos vemos en un próximo. Chao.